La verdad me parece una broma, digamos, ¿no? O sea, parar después de dos años de pandemia y de otros paros. Volver a parar el país porque hay una ley contra las ganancias ilícitas. Es decir, vamos a parar pa para defender a los ricos, los intereses de los ricos. A mí me importa un carajo. Yo no pienso parar ni pienso acatar ningún paro. ¿Está claro? Muy bien.